¿Qué tal, seguidores del día? Bueno, estamos siempre recorriendo lugares diferentes, parte de la patria ecuatoriana. Estamos en este momento en la provincia de Manaví. Al frente tenemos el embalse de la presa Double Peripa, como ustedes pueden ver. Las gabarras son las que traen los vehículos desde la provincia de Los Ríos hacia la provincia de Manaví, donde nosotros nos encontramos, ustedes pueden ver. Este es el movimiento, ¿no? el traslado acá que generalmente utilizan los ciudadanos desde Buena entran por el Guayacán, llegan hasta el puerto Hualipe y bueno, avanzan hasta acá como ustedes pueden ver a esta hora, justamente ¿no? la jornada, ¿no? un poco en la provincia de Manabí este acceso que comunica con la provincia de Manabí hacia la parroquia Santa María, por aquí salimos manganizando todos esos lados sectores lamentablemente el camino todavía es de piedra en la provincia de los ríos eh, se goza de mejores eh, vialidad ya vamos a ver cómo generalmente tenemos todo esto nosotros estamos avanzando vamos a ver si que nos llevan creo que sí. si avanzamos a ver qué nos dice que nos dice el maquinista se está hay que tener mucho mucho cuidado. Nos dice que sí, que avancemos. Hay que tener mucho cuidado en este, en este tema. Ya estamos ya estamos en en agavarra. Y Bueno, tres vehículos han ingresado. Ahí nos dicen y ya estamos dentro de esta gabarra que es mucho más pequeña. Como ustedes pueden ver, nuestros amigos, ¿no? seguidores que, que, que, que nos ven, ¿no? que nos, se conectan a esta hora, parte de la vivencia ¿no? Del, de otros lados, cómo se, se comunican entre sí para aprovechar y ahorrar mucho tiempo. Tenemos eh, a, a nuestra Estribor, a, a nuestra derecha, tenemos también una gabarra también que está llegando con otro vehículo. Bueno, esta hora es una hora importante dado que se movilizan, ¿no? Tanto vehículos que vienen y van, se genera pues, este tipo de actividad en el embalse de la presa W Perita. Un poco de historia, que, que nos ven, que nos siguen, seguidores del día siempre para que ustedes, ¿no? Puerto Hualipe, esto pertenece del otro lado, está la provincia de los ríos, donde estamos saliendo provincia de Manaví, pero todo se llama Puerto Hualipe para que podamos eh, tener eh, siempre la información vamos a, vamos a apagar el, el motor, la máquina que habíamos pues ingresado hasta este sector estamos en este momento a la deriva aquí vemos a un, un pequeño bote con un motor fuera de borda, de borda Suzuki que se encarga de del de trayecto ellos se adhieren a, a la barcaza a esta gabarra para poder avanzar en medio de este embalse de agua. Sin duda, la historia de la presa Daule Peripa, también Marcelo Lañado de Huín, se encuentra en la provincia del Guayas, límite con la provincia de Manabí, en el cantón, bueno, el empalme Pichincha, ¿no? Cuando vamos hacia Pichincha, entre el empalme Pichincha hay una entrada que dice Represa Daule Peripa, Laniado, Marcelo Lañado de Huín, Allí está esa presa generando electricidad y este es el embalse. Producto de ello también la historia, ¿no? Allá por los años 80 su construcción provocó también que diferentes sectores y comunidades queden totalmente aisladas. Es decir, la propia geografía, la propia geografía que, que se generaba o que se el suelo, ¿no? el relieve, generó pues que esto realmente pueda, pueda lo que se llama eh, generar este embalse, ¿no? las propias condiciones de, de un lado a otro lado era el lugar propicio para poder, para poder realmente hacer este embalse. Y bueno, y ahora genera electricidad, eh, esto también dejó parroquias como Garrabanete, Puerto Almono, con algunas situaciones de aislamiento. Y esto es un poco el panorama. Amigos, que nos ven? que nos siguen? A través de un poco de historia, nuestras rutas, que llevamos? No? El horizonte, ¿no? El horizonte. Vemos aquí una, un gran embalse, porque actualmente es un embalse de agua donde los eh, principales medios de comunicación son las balcazas, son las gabarras, son, son las canoas, los motores fuera de borda que tienen este. Vamos a ver un poco, vamos a ver acá Vamos a ver, a ver Vamos a asegurar el vehículo Que estamos en una, en una bajada Bueno, acá vemos el maquinista Ahí está el maquinista Ellos empujan Esta barcaza o esta gabarra De esta forma, con un motor Fuera de borda, un poderoso motor Suzuki Ellos empujan Se adhieren, ¿no? Se adhieren Ahí vemos una, las cuerdas que sujetan a este pequeño, un pequeño, una canoa, un bote, ¿no? Se protegen ellos a través de, de una pequeña lona, como ustedes pueden ver, en el agua y la lluvia, pero ellos dan el servicio del traslado de, de vehículo como sí. ustedes pueden. Vamos a ver si que nosotros nos bajamos, si ¿sí? nos vamos a bajar. Esto para mostrarles un poco el panorama a nuestros amigos que, que nos ven, que nos siguen. Gracias a quienes se conectan. ¿no? Este es un poco el panorama, la vista panorámica que nosotros hacemos para todos ustedes. Este es el embalse de la Presa Dable Peripa, ubicado entre la provincia de Manaví y al frente tenemos la provincia de Los Ríos. Ya está buena fe, es buena fe. Acá, bueno, esta la otra parte, la parte sur de este embalse. Por aquí, si seguimos este embalse, llegamos hasta la presa de Peripa, ¿no? río abajo, ¿no? producto de la naturaleza propia geográfica que, que provocó este accidente geográfico y, y por ende pues el, la, el hombre vio la oportunidad de crear un, un gran embalse. Y este es parte de la, de la presa de Peripa donde los ciudadanos han tenido que, han tenido que, ellos han tenido, bueno, nuestro amigo aprovecha así con la fuerza del motor todavía rodando ha tenido que bajarse él solo, ¿no? Antes tenían personas que colaboraban, un, un ayudante, pero ahora no, él mismo tiene que, al andar, bajarse, eh, seguimos rodando y ellos cobran 3 dólares, 3 dólares cobran, ¿Cuánto, ¿cuánto es? 3 dólares, ¿Cómo, ¿cómo está la afluencia? Ahorita estamos en hora pico, ¿verdad? Sí, esta la hora pico, que... esta es la hora buena, ¿no? Muy bien, ¿su nombre, su nombre, mi amigo? Jixon. Jixon. Jackson, bueno, él es parte del, del servicio que dan acá con las barcazas y que ustedes pueden ver. Así, así cobró él, hizo su trabajo, maniobra solito esta estructura, esta barcaza, esta cabarra y bueno, ya estamos llegando a tierra de la provincia de Los Ríos. Al frente tenemos la provincia de Los Ríos, una vía totalmente asfaltada de 21 kilómetros para salir hasta la E25, la E25 que corresponde hacia el cantón Buena Fe por ahí nos vamos a Santo Domingo bueno Patricia Pilar, Santo Domingo apenas 21 kilómetros totalmente asfaltada recién arreglada por la prefectura de los ríos fue rehabilitada la vía tiene señalética, una vía de primera sin duda en los ríos se tiene mejores vialidad mejores vías conexiones de comunidades rurales en Manaví todavía la situación es bastante precaria acá para llegar hasta la parroquia de Santa María nos toca llegar un camino polvoriento en mal estado bueno, así es Así amigos, compartimos con todos ustedes esta información, un poco, un, poco de historia, un poco de historia, un poco también de la vida real, ¿no? de la vivencia que, que, tenemos, que tenemos acá. Llegamos, vamos a llegar a tierra, provincia de los ríos ya, provincia de los ríos. Llegamos y nosotros nos vamos a, a subir a nuestro vehículo, vamos a aprovechar para subirnos. Claro, no. se nos activan las alarmas propiamente y nosotros vamos a, a colocar nuestro teléfono en, en, su, en su ubicación para mostrarle un poco todo esto amigos